en <música> Si algún día ven lo que algo nos vamos todos de tour Si hago cosas pasan cosas, Nat rocket science La mayoría no las coge nadie, no te rayes Me tatuaría un gracias preciosa, pero no soy un cursi Si con ello me saliese un curro allí por mí puede independizarse ese sitio ya Llevas demasiado tiempo haciendo curro con manguernas de cartón-piedra Venga, cambia de ejercicio, va Vamos de culo y votando a codos Igual sientes que tienes que probar algo, loco no te preocupes, nos pasa a todos Te quedan escenas por visionario, lo que soy te lo he dicho ya Nosotros decidimos dónde posicionarnos. Creo en el esfuerzo, pero también sé que hay prodigios natos. Y a mi juicio no sois para este oficio si os quitan el sitio esos aficionados. Puedes quejarte una cuarta parte de lo que estés dispuesto a hacer para cambiar. Seriously, Hoys a stehen en brand. Menschen die sich selbst vergasen. keine sieht die haps. Realmente puedo decir que nunca en la vida he atacado a nadie sin que estuviera justificado. Pero claro, el problema que era yo quien juzgaba Del hambre insaciable aprendí a ser paciente ya morderé cuando no tenga dientes Actuar en frío pensándolo en caliente Nunca pido todo lo que quiero Siempre es demasiado atentamente Narciso con branquias, aliso disonancias Ni el chito nos sacia, no time for diplomacia Fish bumps, a veces quien menos vueltas le da Es el que descifra el enigma Estigma, quiromancia Mis ojos abiertos dentro de tus puños cerrados Leemos la mitad y autocompletamos Les ofrecemos caridad, los condenamos Si pides el doble al menos controla esa calidad Son, disintuitos Shit. The skimping shit, I mean Pimpstick shit, grim reaping, limb twisting shit, crystal, coke, killer ready for whatever, strictly linguistics, bitch, broke me, you're making contrapeso. In LA, nobody touches you. always behind this metal and glass miss that touch so much that we crash into each other just so we can feel something. You guys okay? I think he hit his head.